La bolsa crew. 45720 Estamos en el micrófono, puto Puras letras explícitas Improvisadas nada más Pa' que vea, puto Cuarta silencio, escucha estas palabras Cuarta silencio, agacha la mirada Cuarta silencio, haz todo lo que diga Silencio, esposa. Si vas para arriba, puta ley de la mierda me tiene cansado, harto de las mamadas que le convienen. Y siempre viene a chingar y a tumbar feria. Míralos como un puerco, celebrando en la miseria de uno, diciendo te protegen de nada. Ni un gato salva que se trepe un árbol a la chingada. Pero están listos para cobrar su feria y hacerte la de pedo si te ven con chela fuera de la casa. Ah, qué porquería me paran Por un toque que más se da ah Si no hay feria no hay escape Te dicen hasta el lunes Ahí verás cómo le haces Como le haces cuando te topen Ten mucho cuidado que no te atraquen La policía simplemente está para chingar Llegas con tu lana y de breve te van a robar Por favor oficial déjeme pa'l camión Que no traigo nada me va a dejar todo pelón Puta hipocresía del gobierno Nada la pasan jodiendo por eso yo soy en contra de todo eso yo no voto por nadie voto por mí porque mi voto es ileso el proceso de hacer hip hop ya lo estoy aprendiendo dedicarme a la música lo entiendo es el proceso que tú sabes es lo mismo el gobierno nada más anda en tu nave vigilando a los pobres que nada se clave mientras con una 22 verga, les topará con la verga, ah. igual se van a ir pa'l infierno y se van a ir a topar con nosotros, a ver qué con el pueblo, les meterán un palo por el culo, biches por coser, dos marranos, no tienen nada de buenos, con una placa nos vigilan, se creen los mejores pero nos aniquilan, ah. y dicen que los respetemos, cuando nos has visto respetándonos, pero Cuando tiene la feria puesta Ah, ah, la feria puesta Puto oficial, ya no me revise Quien quité y un día de esto yo le desquinte Voy a su casa y le rompo todos los vidrios de su casa Y me llevo su coche junto a mi hermana Ah, y me llevo las joyas de tu esposa Puto oficial, me calan sus esposas Ya no quiero irme preso Morrí, yo apenas estoy aprendiendo Y ve como sé que más de un viejo de 50 Soy el vato que ve lo que no aparenta Más de la cuenta vivido ya no sé ni qué digo Mis amigos me dicen el ramiro Pero mi enorme artístico es el R-Bot Ya sabe, palos